Hola a todos los que miran este video, yo soy White Trend for My Girl y bienvenido a YTV Channel, el canal de entretenimiento y mucho más. Yo creo que ya escuchaste esta frase en alguna parte. Es la primera impresión lo que cuenta. Pero, para completar esta frase, yo diría que para dar una súper buena impresión hay que agregar su toque personal. ¿Cuál es el toque personal? El toque personal es solamente tu estilo. Cuando yo hablo de estilo, yo no hablo de estilo de vestir. Es por esta razón que yo prefiero decir su toque personal. Y esto es lo que todos tenemos que intentar desarrollar dentro de nosotros. Porque la razón es simple. Estamos en un mundo de competencia. Y todos somos competidores. ¿Crees que serás fácil de diferenciarte de los demás sin añadir tu toque personal? Claro que no. Porque mira, en el mundo hay muchos cantantes, muchos bailarines, mucha gente mucho más talentosa que tú. En este caso, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Tienes que pensar en eso. Es muy importante. Yo te voy a decir algo que tal vez ya sabías. Los mejores no son tan talentosos como lo crees. Solo agregan su toque personal. Un ejemplo, Michael Jackson él era muy talentoso, muy talentoso, pero lo que lo hizo inolvidable y diferente de los demás, es su toque personal, su estilo. Es por esta razón que ahora mismo si escucha eso, te va a decir automáticamente que, ah, es Michael Jackson, porque ese es su estilo, ese es su estilo. Yo te voy a decir la importancia de tu toque personal tu toque personal te permitirá de impresionar a la gente y así será diferente diferente y muy impactante si quieres saber cómo ser mucho más impactante naturalmente ya yo hice un vídeo sobre eso el link será en la descripción ok un consejo muy especial para ti la gente puede olvidar el mejor pero nunca el que marcó su mente con su toque personal por ejemplo entre los famosos actores de películas de Karate, yo estoy seguro a 80% que Jean-Claude Van Damme y Bruce Lee marcaron tu mente. Yo lo sé. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos eran diferentes. Claro que sí. Yo, no, yo sé, yo sé que no fueron los mejores, pero ellos son inolvidables y diferentes, porque ellos usaron su estilo. Antes de Jean-Claude Van Damme, ¿quién sabía hacer la Gran Brecha? ¿Quién? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Es lo mismo para Bruce Lee. Nadie utilizaba el Nunchaku antes que él. Yo sé que sueñan de ser una persona increíble, yo lo sé, pero serás la persona que sueña de ser cuando comiences a agregar tu toque personal a todo lo que tienes que hacer, porque no puedes pasar toda tu vida copiando a los demás. Eso no vale la pena. Tienes que empezar de ser la persona que Dios quiere que seas. Eres la sola persona que puedes cambiar tu vida. Todo depende de ti. De al profundo del corazón, muchísimas gracias a ustedes que vieron este video. No duden en compartirlo con tus seres queridos y muy pronto para un otro video. Bye.